Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai. Ya estamos de regreso. Esta vez me los llevo a una agencia de publicidad. De hecho, me contactaron hace un par de semanas esta agencia para hacer un pequeño experimento sobre un live streaming. Entonces, esto es algo bastante mmm, conocido aquí en China y varias plataformas en diferentes aplicaciones han estado haciendo este tipo de live streamings para vender, event para vender no eventos, pero productos. Y, bueno, la verdad, me dio bastante curiosidad y dije, bueno, vamos a ver qué se traen estos chinos entre manos. Entonces, eh, pues vamos a ver qué tal están haciendo. Y sobre todo conocer la esencia de la venta de productos que estas nuevas pues, agencias están haciendo. Entonces, vamos a verlo. Vengo saliendo del de... metro de Sichuan Fei, aquí en Shanghai. Y bueno, los llevo aquí conmigo porque a ratito voy a una agencia de publicidad para hacer un video de live streaming. Es de una agencia que me invitó para hacer un, pues un pequeño experimento de, de productos que ellos venden a través de su página y plataforma, pero otro país fuera aquí en China, entonces pues tengo curiosidad, entonces vamos para allá. Bueno amigos, aquí leyendo unos artículos acerca del de rollo de live streaming. Eh, la verdad impresionante la velocidad a la que ahorita aquí en China todas estas aplicaciones están creciendo. Eh, vean, este más o menos es un set normal y parecido al que yo estuve. Lo que tienes aquí es la pantalla con, las, con los comentarios... Eh, ya sé que tienes ahí la pantalla o un teléfono móvil celular ahí enfrente de ti Para que veas a todas las personas que están conectando y les contestes directamente a sus preguntas Aquí a la derecha te dan notas como sigue hablando o recuerda dar el producto o recuerda dar el descuento y tal um, Hay muchísimos productos, hay drones y cosas así Entonces está interesante Vean, Taobao de Alibaba que de hecho nosotros utilizamos AliExpress, que es para la venta de productos en el extranjero, fuera de China. Y su rival JD, Qingdong, son los dos más grandes de aquí de China. Qingdong es una pequeña empresita que inició en Beijing, en un, en un mercadito así de Chongguenzun, bueno, de los más grandes de, de Beijing, pero todo lo tenían así como que establecieron una tienda normal y después decidieron hacer sus operaciones en línea, y vean el nivel que alcanzaron. Aliexpress, que es de Alibaba, eh, dependiendo del lugar donde estén viéndonos, pueden llegar los productos hasta un mes. Por ejemplo, en México llegan a veces un mes, dos meses. Eh, en España sé que tardan como cuatro o cinco días. Y depende. Vean, estos son algunos influencers aquí en China. Y una de las cosas también interesantes que he visto es que, por ejemplo, así es como se ve. Y a veces, en lugar de mandar... Por ejemplo, como en YouTube, cuando estás haciendo un live stream, mandar directamente dinero de, ok, te disparo un café y te mando estos 5 dólares, 3 dólares o así. Aquí en estas aplicaciones de live streaming, lo que hacen ellos es poner pequeños iconos, por ejemplo, flores, helado, café y así. Y entonces las personas que te están viendo compran y te mandan un café virtual o unas rosas virtuales o un heladito, cosas así. Entonces lo pagan ahí directamente por el WeChat y la otra persona recibe su café y, ah, muchas gracias por el café, digamos. Pero pues es es, realmente es el dinero disfrazado, ¿no? De lo que le quieres invitar. Eh, sí, no, han, han estado muy creativos, la verdad. Eh, ah, tengo por ahí algo que es un artículo que he estado escribiendo. Vean aquí. Uh, Liang Chang es el chairman del board de C-Trip Ctrip.com, que de hecho adquirió Skyscanner para todos los que compren boletos eh, de avión. Bueno, no ahorita, pero anteriormente. Ctrip compró Skyscanner. Ok. Turn himself into a key opinion leader. O sea, el chairman de este Ctrip se convirtió el mismo, se hizo un uh, líder de opinión, eh, digamos, virtual. Y a través de siete live streamings, en marzo de este año, esto fue en el, en el 2020, which drove a total of 200 million yuan. O sea, se dan cuenta. In April, through a live streaming, 3,000 advanced sell purchased in Shanghai Hotel were sold in half an hour. O sea, 3,000 paquetes in Shanghai, paquetes de un hotel, fueron vendidos en media hora. Okay. The <laughs> hotel uh, has nearly 10,000 uh, packages. Sí, o sea, realmente este, este fenómeno del live streaming, no sé qué, por qué ha adquirido tantísima, tantísima promoción. Esto de acuerdo al Ministerio de, de, de, de Cultural y Turismo en la República Popular China, ok, 2020. Sí, o sea, personas, no solamente como, digamos, artistas, que ahorita los vemos en TikTok y así, pero personas, digamos, a nivel más como que operacional, de chairman o executives, digamos, pues están tomando esto muy en serio, ¿eh? Y digo, no es de. No es de hacerlo menos. Porque. Por aquí estaba leyendo Opportunities and threats. Tienen un. Un, rat, un ratio. Un ratio de conversión. Por aquí está. Ah, aquí está, mira. Um, the conversion rate of content on Taobao Live is 32%. <risas> o sea, 3 de cada 10 compran algún producto y depende del producto. Pues. El revenue que vas a tener. A ver, para que nos demos una idea, el CTR que le llaman um, click-through rate que maneja eh, Google o YouTube es qué porcentaje de clics van a tener por cada impresión. ajá O sea, cuando tú ves un ad, ¿cuántos, cuántos clics vas a dar después de cada 100? Y ese, ese CTR en Google más o menos es como del 5%. Y ese 5, pues, ya está bastante, eh, pues, elevado a veces. Entonces, tienen que hacer que la Ad, tenga el Advertising, el, eh, pues, tenga, uh, pues, no sé, todas las características y que, ¿no? Para que se acople, digamos, a los gustos de, del que lo está viendo. Para tener un 5% más o menos de click-through rate, CTR. Aquí, 32, 3 de cada 10, o sea, están todos... Enajenados con este live streaming Vean, este aquí, unas fotos de live streaming Este es Jack Ma, Ma Yun eh, También es todo un carácter eh, Carácter, carácter, carácter, bueno eh, Y él se puso a vender también lipsticks Y se los ponía así directamente O sea, todo el mundo ha hecho últimamente de estos live streamings eh, Pues muchísimas, muchísimas ventas Vean aquí eh, call is the vehicle, broker, driving, 300 Ah, esta es otra, esta es otra de las cosas eh, Aquí en China tenemos algo que se llama 11-11 Que es eh, septiembre 11 Le llaman Singles Day Porque todo es uno, 1 1 Entonces es algo así como contrario a El día de los enamorados, 14 de febrero Porque siempre están como en pareja y así, ¿no? Bueno, este Singles Day es como tú estás solito Entonces tú te compras cosas a ti mismo entonces lo hicieron como un shopping uh, Para ti mismo Y este shopping el año pasado eh, Llegó a ¿Cuántos eran? Eran más de 30 billones de dólares O sea, 30 mil millones De dólares O sea, han roto records En muchísimos eh, canales de venta La verdad está impresionante esto Vean aquí China Live Streaming First became popular In the game industry Ajá, esto a través de Tencent Where o still may uh, what is it uh, well, there are still many very popular video game live streaming apps including huya doyu chosho panda tv then there were bigger entertainment apps such as Inca, kuai and momo o sea hay muchísimas hay muchísimas plataformas para esto eh, aplicaciones o sea ya hay cientos y cientos eh. no es como que solamente está eh, pues alibaba con su aliexpress y jd chindong o sea hay muchísimas eh, plataformas para esto entonces pues no sé eh, es como que una buena oportunidad de negocios más o menos como para ver en qué lugares después de china este tipo de negocios y de canales de venta puede también arrancar que bueno como sabemos siempre antes había el C2C, Customer to Customer o B2B, business to business, B2C, C2B, todo eso, ¿no? Pero también hay un nuevo concepto que salió aquí con Last llaman um, que le llaman C2M, que es el Customer to Manufacturer. Entonces tú que eres digamos el que le diste el inicio a tu propio producto. O sea, tú estás digamos que creando tu propio producto. Eh, una vez que empiezas a tratar de venderlo a través de, tu plata, de tus plataformas como es eh, Alibaba, eh, pues, Aliexpress o cualquier plataforma que, que tengan o incluso en, la, en Instagram o Facebook tú tienes tu producto entonces los manufacturers fuera de ti te empiezan a observar, depende del crecimiento que tengas en tu producto entonces tú le vas a estar dando este producto a los manufacturers y no al revés ¿no? normalmente era a veces al revés cuando grandes empresas eh, digamos en el marketing tradicional que contrataban por ejemplo Nike contrataba a no sé, a Federer o cosas así para para que ellos vendieran su producto no bueno aquí es al revés tú tienes tu producto así alguna cuestión muy tradicional este eh, no sé cerámica incluso cosas así que tú haces mano y ya que las empresas grandes te vieron, ahora ellos te contactan. Y entonces tú le das el servicio a ellos también. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la bellísima ciudad. Pues, opiniones al respecto. Y no sé, ustedes amigos, díganme qué opinan. Vean esto. Maybelline ran successful live streaming campaign. Featuring Chinese celebrity Angela Baby on My, Maypie. Ah, esta es otra aplicación, Maypie. Vendiendo 10,000 lipsticks en dos horas. ¿Mm? Digo, ¿qué tienda te va a vender 10,000 labiales en dos horas? No? Entonces digo, las oportunidades de venta online son bastante grandes. Vean... There is a potential for live streaming in travel and shopping during Singles' days. Es el que les comentaba, noviembre 11. Eh, equivalente a Black Friday in China with huge discounts. Conclusión, is it good for brands to work with the new generation of influencers? Yes or no? Díganme qué opinan. ¿Les parece que este live streaming va a ir, eh, digamos, incrementando... La potencia en, en varios otros países Solamente es algo como que muy chino Ustedes se ven viendo ese live streaming Yo la verdad no me veo tanto viendo un live streaming De venta de productos, siento Porque es como que regresamos A hace años Cuando venía algún producto en la televisión, ¿no? Pues, ¿qué les pareció este rollo de live streaming? La verdad que China está Bastante adelantado En ese segmento Y no solamente estas pequeñas agencias Que establecen sus negocios así pequeños, pero tienen un alcance impresionante por el del live streaming, sino también personas eh, específicas, individuales, ellos mismos se crean su cuenta y dan el link directamente a las plataformas de venta de productos. Entonces, no necesitan, digamos, tan, tanta infraestructura. Por ahí les dejamos ideas para los que se dedican a esto de la venta de productos y tal, de comercio y... porque es innegable el alcance que puedes tener, ¿no? Eh, aquí en la vida en China, no sé si vamos a hacer live stream eh, es buena la idea porque digamos que no requiere edición, pero pues debes tener todo junto y resumido como en un solo evento, digamos. Entonces, pues ahí comentenme qué les pareció, eh, sus preguntas y esos comentarios, por aquí lo estamos leyendo. Y pues nada, es todo por este video. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.